Hola, hola, buenas a todos, aquí Samar Comentando, un día es a esa taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer 2 Nuestra campaña con los caballeros de caledor, que ya le queda nada para poder decir, o casi le queda nada para poder decir Que vamos a terminarla, así que, dicho esto, vamos a, a ver, vamos a ponernos a construir lo que tenemos que construir Aquí ya estamos, orden público, aún oh, no tenemos un orden público en esta región, en las áreas mudizas Vale, pues vamos a meter aquí. Esto vale 2000. Estamos en menos dos solamente. En verdad deberíamos esperar a que se acaben de construir estos dos edificios y ya está. Vale, pues con eso aparte, listo. Ah, vale, Sudemburgo, ahí, nada. La pirámide negra. La pirámide negra va a requerir seguramente que le plantemos el teatro. Vale, pues vamos a plantar teatros aquí. Aquí uno. Aquí nos da para plantar el otro F uh, Con esto aumentamos Un 30% De un 10 a un 30 Esto está súper bien Vale, vamos a plantarlo Por 2200 Ni tan mal Podemos empezar aquí a reclutar ya a maestros de la espada F Vale <risa> Vamos a desencolar esto Perfecto, recuperamos nuestro dinero, gracias. Y podemos plantar aquí, seguro, seguro, seguro. Una de más, de la espada, dos de más, de espada, me gusta, me lo quedo. Y en el siguiente turno sacaremos el héroe nuevo y lo iremos bajando hacia el sur, o al menos le pondremos estos señores. Vale, vamos a movilizar este ejército de aquí a aquí. Eso está bien. Y ahora viene el con... la otra parte, o el. El contrapunto de toda esta historia Porque es que El campamento de Orion aquí no va a atacar ni de milagro Contra estos orcos Podemos tirar de diplomacia Los arqueros No para esta gente nos llevamos muy muy bien, la verdad. Sudenburgo, si tienen que viajar hasta aquí. Colinas del nuevo mundo. ¿por qué, ¿Por qué razón? Puedo hablar con el duque. No, no era mola. Es que la partida de guerra. Uy, uy, uy, uy. ¿Por qué? No. ¿Qué? ¿Piratas? What? Vale, esta gente supone que está viajando. No, va no nos vamos a poder defender bajo ningún concepto de esto. Así que creo que vamos a dejar... Viajar... Es que dejarlo a su suerte, no, porque si nos completan el ritual, la hemos liado. Vale, vamos a viajar hacia el sur. Y vamos a encargarnos de eso. Vale, perfecto. Vale, vamos viajando hacia aquí, veremos. Si llegan, perfecto. Si no, entramos, arrasamos, nos quitamos de medio y ya está. Vale, ok, teniéndonos en cuenta. Podemos construir más cosas, no, no es no. no vale, perfecto Siguiente turno, avanzamos y vemos Cómo se queda todo Importante, importante ¿eh? Ver cómo va evolucionando todo ahora Porque es que ese ejército de orcos Me da mal rollo Porque nos va a pasar igual que con Sudemburgo O sea, con Sudemburgo, con el, el La manada de cabras hasta que había por aquí, vale Nada nuevo, era algo que, iban, que sabíamos Nos iban a entrar aquí, nos iban a romper por todos lados Vale Me gusta que lo hayan arrasado Y que no se lo hayan quedado Eso está bien Uh, partida de guerra los abuesos Piratas Vale, vale, vale La vibra azul, vale Era algo que sabíamos iban a venir aquí a rompernos Todo Vale es que no nos salía cuenta ni jugarla. Pua, encima se han quedado el asentamiento, tú. Vamos a tener que pasar por ahí para... Pua. Vale. ¿Esto ya está en positivo? Sí, vale, vale, vale. Ya nos hemos puesto en positivo. Me gusta. La llanura de los colmillos. ¿Podemos meter esto? Perfecto. Torre vigía. Vamos a plantarlo aquí. Además... ¿Tarda mucho esto? Cuatro turnos No, pues vamos a sacar aquí Lo que hace falta, de verdad Dragones Es que este señor en un principio íbamos a meterle dragones Pero no fue así Vale Vale Vale, vale, vale Exacto, hemos plantado ahí los dos más Pero es que ahora con esto vamos a reclutar El señor ¿O no tenemos? No, 55 Ya es mala suerte Vale Vale Vale, vale, vale Bueno, a ver, por esta parte Esto está correcto Aquí hay muralla Aquí no hay muralla aún What? vamos a construir muralla nivel 3 vale perfecto y lo que tenemos nos lo ahorramos estupendo ahora bien cómo vamos a lidiar con esto eh, obvio nos va a enseñar ahí también la costa de la serpiente <coughs> vale vamos a acercarnos aquí podemos coger y apoyar el asedio en serio, o sea, quiero, quiero apoyar el asedio. Puedo atacar aquí. Oh, o no, no me deja atacar. No. Dios, es que está todo aquí condensado. Vale, yo entiendo que con esto. La IA entiende que venimos a apoyar. Hay mucha. Vale, hay mucha tralla por ahí. Vale, vale, vale, vale. Más 33. 7. Bueno, a ver. Vale, estamos reclutando hasta aquí. Ahora en el próximo turno ya los pillaremos y nos iremos hacia el sur y ya está. Vale, perfecto. Con eso todo correcto. Así que finalizamos turno y vemos cómo nos colocamos. No quiero... Bueno, a lo mejor sí que nos sale a cuenta ir y arrasarlas. Las que hay alrededor. O sea, las pequeñas ciudades que quedan de Nagalon, Entrar y reventarlas. Rollo, arrasar, arrasar, arrasar. Y nos vamos de ahí. Uf, vale. Uf, vale, pues este, este sí que lo vamos a combatir. La, pues la costa de la serpiente tampoco tiene nada, ¿no? O sea, que como... Hemos sacado aquí y hemos plateado... La guardia del mar, una águila... Es buen ejército, ¿eh? Y, y contra esto no está nada mal. Porque esta gente, al fin y al cabo... Es cero armadura. La pintura de guerra, ¿qué hace? Resistencia física. Bueno, yo qué sé. Veremos a ver cómo lo... Montamos. Está claro que la águila la vamos a meter A, a buscar... Esos... Esos arqueros orcos Miedo me da un poquito la caballería Pero bueno, si nos organizamos bien No tendríamos Nada que temer Vale Vale, vale, vale, vale. Importante, ¿eh? punto de inflexión si, si aguantamos aquí contra los orcos Bien, porque nos quitamos Todo el grueso de su ejército Es derrota ajustada, pero ya te digo yo a ti Que no va a ser derrota Ni ajustada tampoco Cruzamos dedos Confiamos En la uy, En la maestría táctica Vale, Dios Puedes desplegar más ancho Vale, nosotros vamos a ser Más listos que ellos Obviamente nos van a colapsar En el lado derecho, pero Vale, este en el centro Vale, aquí el otro, un poco más ancho, eso es. Vale, y aquí el otro, así el rollo, eh, exacto, hacia un lado. Ahora vamos a coger todo esto, vamos a meter el grupo, vamos a ejercer estos tres aquí, fijo, fijo. Bueno, este fijo en verdad no. Pero ahora los arcos quiero aquí, vale, y aquí, vale. Para reventar todo esto y nosotros ir barriendo de este flanco hacia el otro Además vamos a ubicar ¿Dónde tienen ellos los arcos? Aquí dos en el centro y uno aquí Uf, Vale Veremos cómo peleamos esto Vale, eso es, vale, vale, vale y para nosotros va a ser muy importante hostigar ya desde el principio esta caballería y a partir de ahí ir jugando. Así que vamos a por ellos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta esa lluvia de flechas. Vale, grupo 3 aquí. ¡No! Vale Vamos a colapsar aquí una pequeña carguita y nos levantamos Vale, cuerpo a cuerpo ya Vale, vosotros Ok, cuerpo a cuerpo también, me gusta Vale, vosotros aquí también. Epa, esa caballería. Vale, cuerpo a cuerpo. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Es que tenemos que tratar de no colapsar mucho. Vale. Venga, esa carga por detrás ahí. Vamos. Vale, los hierros plateados están muy bien. Buah, toda la caballería se perdió. Vale, vale. Los, que los delirios están más o menos aguantando por ese costado. Uf, muy dispersos y muy sueltos. No, no, no. No podemos hacer nada por ellos. Vale, venga, vamos a ver si podemos hacerle todo el daño posible. Buena carga, vale, me gusta. Venga, acabad la carga aquí, vamos. ¿Qué queda? Cuerpo a cuerpo, venga. Va, el último empujón, el último arreón verdad claro, es que una manada de estas de orcos te engancha y te destruye, ¿eh? pero por todos lados No, no, no No pudo ser, no pudo ser nada estamos ya fuera de... ya sin moral nada todo el mundo marchando, fuera Vale, bueno F Nada, me he organizado muy mal Porque además el problema ha sido que Literalmente no he tomado la iniciativa con la caballería Y he estado al... O sea, he estado contrarreaccionando Lo que él me hacía, tratando de responder Y no. No, no O sea, totalmente inviable. Tenía que haber empezado yo yendo a por él Y... Y tomando la iniciativa en los combates Incluso la carga de la, la, carga de la caballería Y... Pff, no ha sido así Y tenía que haber sido así muy mal. Bueno. Dios, nos han quitado 2.000. Vale. Vale. Reclutar, señor. 57 a 1. Vale, esto en dos turnos lo tenemos ya listo. Que gastase 3.600 en esto. Vale. Ahora en cuanto salga del ejército de la región. Boom. Bueno, menos 7, no es tanto. Vale. Vamos a poner esto aquí en Numas. La corte élfica. Vale, me sirve. Y además vamos a reclutar... Dos... Dos más de maestros de la espada. Hombre, se le quedó un ejercitazo a este señor, ¿eh? Vale, perfecto Dos más de más de la espada Me gusta Está bien Buen reclutamiento Vale Casabar Vale, nada El resto Sin movilizar tampoco Aquí, ¿cómo vamos? Podemos asediar la torre del sol. Si no hay ningún ejército allí, entramos, lo reventamos, ganamos dinero y nos vamos a casa, ¿eh? A ver. No me creo que con lo cerca de est que estás... ¿En serio me va a tapar el modelo el...? Ah, vale, digo, no puede ser Vale Ok, ah, bueno, ya no estamos 16 minutitos ¿Lo disfrutamos o lo simulamos? Venga, va, vamos a simularlo y avanzamos un poquito en la campaña Vale uh, Saquear Maravilloso Maravilloso. Vale, ahora tenemos 8.000. Esto está muy bien. No podemos defender eso otra vez. Sería tener ganas de suicidarse, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uf, uf, uf, uf, uf. ¿Aquí la torre no la podemos subir otra vez? No. Que podíamos apostar por los ingresos, eh. Porque esto que va a tardar en construirse cinco turnos. Aquí llenamos todo esto. Subimos todo esto. La feria élfica. Otra feria élfica. Y ahí en, dentro de cuatro turnos empezamos. O sea, continuamos generando muchísimo. Además, nos quedan 3.000. Vamos a poder sacar aquí, por ejemplo, un héroe, un señor del conocimiento de Hoed, que no tenemos ninguno. Crecimientos. Defensa cuerpo-cuerpo. a cuerpo, Ganancias, ¿no? Uh, estos también cuestan. Oh, qué fuerte. No, no, no, no. No. Bastante torpe. Bueno, este, al fin y al cabo, porque como lo queremos para... Para apoyar el ejército, vale. ¿Qué, qué tienes? Mirar, ardiente de Sem. Uh, instrucción. Bueno, desde un ángulo alto, contra combatientes grandes, esgrimista. Uff, pero meterle. meterle magias mola, eh. Vale, vamos a meterle... Eh, instrucción... Vamos a meterle Insgrimista, ¿vale? Que es un bufo, pienso que es un bufo bastante grande. Para iniciar con él. Y lo agregamos aquí le metemos la instrucción. Perfecto. Ah, bueno, este turno no podemos, vale. Vale, vale, que este turno no podemos... cierto ¿Podemos sacar otro mago? Magos sí que podemos sacar otro, ¿eh? Bueno, y otro señor de conocimiento también. El único problema es la disciplina. O sea, la disciplina, perdón. La influencia. Que necesitamos generar ahí... Dineros para que... Bueno, turno. Para poder echar eso adelante. Vale. Ok. Ok. Esto no los voy a reparar. Siguiente, vale. Pues vamos a saltar el turno y vamos a ver cómo estamos en el próximo. Les hemos robado una buena pasta a los elfos oscuros, eh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Confederación de Exota, oh Dios. Exota está pillando muchas, muchas, muchas confederaciones, eh feo me parece eso vale los arcos de oro están ahí pegándose vale um, eso ahora mismo a nosotros ni nos va ni nos viene vale, dentro de 10 turnos ok, pues vamos a ir aquí a la torre del sol y esto lo autorresolvemos. perfecto Sacamos dinero? Bueno, oye, 900 eh. Vale, nada, lo arrasamos, y para casa. ¿Podemos viajar? No. Vale, ¿qué teníamos por aquí? Vale, vamos a meter el acelerador, 20% de fuerza de la arma es una pasada. Vale esto... Hombre, yo entiendo que entre 10 Él será capaz de con todo esto que tiene por aquí... Uh, reventar eso. Así que nosotros vamos a tirar hacia el norte... A hacer nuestras cositas... Y ya está. 8.000 tenemos de ingresos que hemos sacado, ¿eh? Se me cuida. ¿Vale? 59. 59... What do you see? Venga, instrucción, lo metemos aquí, perfecto perfection. Y vamos generando experiencia a todas a estas tropas Vale, ¿qué más vamos a hacer? Eh, vale, creo que vamos a meter yelmos plateados eh, No, vale, vamos a empezar a sacar arcos Sí, vamos a sacar arcos un par de arcos así gastamos menos dinero, ahorramos un poco más. Pirámide negra de Nagas, ¿qué más tiene? Meter el teatro, pero yo qué sé. Tampoco me parece tan relevante. Llegados a este punto. Vale, vamos a mejorar la llena de los colmillos, la guarnición real. Todo lo que podamos mejorar es, es bienvenido pirámide negra no, es que es eso todo lo que ya tenemos metido es lo que necesitamos lo que queríamos y ya está no, ahí estamos más que bien es que sería meter el archivo aquí y continuar expandiendo esto pero yo qué sé vale, vamos a construir la herrería y desbloquearíamos... Vale, sí, metemos la herrería. Metemos la herrería. Menos 7 aquí. Vale, en el próximo turno vamos a hacer aquí un despliegue, vamos, un intercambio brutal. Vale, ¿nos da tiempo? Sí, perfecto. Son y 23. Voy, 23. ¿Me entendisteis? Llevamos 23 minutos a prox de capítulo. Es que voy mirando la hora ahí de reojo. Por si acaso. Que no se nos alargue. Y como son turnos rápidos, de venga, venga, venga, venga. Pues no sé si ya en un turno. O sea, en un capítulo. Como nos ventilamos como 5 o 10 turnos. Es una burrada. Todo, es, literalmente se me pierde el, el tiempo. Se, se me va, se me escapa entre las manos. Así que. ¡Puf! Vale, muchos nervios porque es que quiero estar listo como para... Uh, vale. El ritual de Defensor. A causa de circunstancias diplomáticas, wait, what? Vale. Maravilloso. Nosotros... Por lo que sea, nos vamos a ir de aquí. ¿Podemos llegar aquí? Bueno, sí, podemos llegar aquí. Pasar por aquí. Uh, ah. Claramente, los barcos se enfrentaron y acabaron hundiéndose el uno al otro. Sus tripulaciones murieron algadas. Podrías aprovechar la desgracia, aunque los barcos están apoyados el uno sobre el otro. Y no parecen muy estables. El tiempo suele y el rescate debe realizarse con rapidez. Mejor rendimiento en batalla me sirve. Hierro pesado. Oh, daño por armas con poder de penetración armadura y fuerza del arma 1500 de tesoro. Me gusta esta mecánica de los tesoros, eh. Me gusta. Eh, ¿Nos vamos a gastar la pasta aquí en Totokia? Son seis turnos, no. Vale, ritual del defensor, invocada al primer rey fénix, el que estaba condenado a extraer la hacedora de viudas de su pedestal de piedra en el santuario de Kane. Él es nuestro más grande paladín y nuestra más grande maldición. Iniciar este ritual te brindará instantáneamente esta recompensa, el ritual del defensor en curso. Mantenimiento, vale, durante 20 turnos, o sea, más 5.000. Mientras el ritual está llevándose a cabo, estos asentamientos serán nominados como lugares para rituales y deberán ser defendidos frente a incursiones. Casabar, Kemri, Perfecto y Numas. Wow. Vale. Ahora el punto está en... Vale, sí, sí, vamos a iniciar el ritual. Vámonos. El ritual ha empezado, mi señor. Aún colaborando...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 pero cuidado con el vórtice de las fuerzas del caos se infiltrarán en esos este mundo prepara tus defensas pues seguro que serán atraídas por el poder del ritual. vale los preparativos han sido completados en los lugares en los lugares para rituales elegidos los fragmentos de molito que una vez se conservan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 Perfecto Más bar Buah, Además nos podemos defender aquí Bastante, bastante bien Vale Vamos a ser listos Vamos a bajar hasta vagar Con este ejército de aquí Vamos a trasladarnos además Vale, ahora, ahora, ahora 61, perfecto Vamos a reclutar aquí en Numas Un Héroe No, un señor Vale Voluntad draconiana No resistente Uy ¡Ah! ¡No puede ser! Era una princesa. Energético, vigilante... Me lo han cambiado a este hombre. Tenía 40. Respetuoso, no. Me lo han cambiado a este hombre. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Buah! Pues íbamos a reclutar al de los... Vale, bueno, pues vamos a quedarnos este de resistente. Vale, ahora. Vamos a pasar esto, esto, esto, esto. Literalmente, vamos a transferir todo el ejército de un lado a otro. Ok. Vale, este señor acaba de aterrizar aquí en la tierra. Esgrimista. Sí. Va, vale, vamos a poner también velocidad a Surian. Uf, es que, ¿qué lo hago? Lo pongo... Vale, vamos a hacer... Vale, un mix. Un mix está, está correcto Vale No lo podemos mover Pero aquí sí que podemos reclutar Y vamos a ir reclutando aquí Porque este señor que puede O sea, este si no me equivoco Tenía de bufos Vale, coste de reclutamiento Dragones Vale De hecho Vamos a ser listos Y vamos a el otro señor, vale. Vamos a equiparlo. Ahora que este turno no se puede mover, vamos a ponerle armadura, escudo encantado, bloqueo de los proyectiles. No, vale. Vamos a ponerle esta. Me gusta. Arma. ¿Qué arma le podemos poner? Mayal de bronce más de cuerpo a cuerpo, aliados al alcance. Vale, me gusta. Un talismán que le podamos poner. Vale, este de las plumas. El cuerno de baúl está muy bien, ¿no? Daño por armas básico. No, tampoco está tan bien eso. Resistencia a la mágica. O sea, la magia. Si no tengo magias, ¿para qué? Uh... Vale, estandarte la rapidez no me parece nada mal, ¿eh? Y una psicología. ¿Qué más cositas podemos poner? Vale. Este creo que me lo voy a guardar, ¿eh? Para hacer un ejército más rollo, caballería y cargas. Vale. Nos quedan 9.000. O sea, ¿podemos reclutar dragones aquí? Sí, pero nos va a costar lo suyo. Nos va a costar lo suyo. Y Casa Casabar va, va a estar en problemas. Vale. Eh, vamos a viajar. Y vamos a viajar con este hasta Casa Bar Y ahí reclutamos ya dragones. Estamos un poco lejos, pero bueno. Vale. Algo habrá que hacer para defenderse. Veremos. Casa Bar lo defenderemos. Bien. No me cabe la menor duda. Uh, podemos poner aquí la muralla. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Gorgazán tiene cosas nuevas. No. O sea, sí, pero no las vamos a poner. Vale, uh, nos hemos liado. Son 32 minutos los que llevamos aquí. Vale, vale, pues nada, con esto tal y como estamos, ya hemos iniciado el ritual del. Uf, es que tenemos mucha pasta, ¿eh? Tenemos mucha, mucha pasta. Vamos a reclutar, podemos reclutar a otro señor aquí en Casabad. Resistencia a la magia, no Espérate, vamos a tirar rituales, vamos a ser listos Influencia por, tu orde... por turno, orden público Vale, vamos a sacar aquí 1500 Vale, vamos a realizar este rito, perfecto y con este rito ya lanzado, vamos a reclutar aquí un señor que, aunque sea barato, me sirve. De salud endeble, mismo, nivel 4. O oh, bueno, ¿hay alguna princesa? Velocidad... o fuerza proyectiles, ¿no? Vale, ok, pues vamos a sacar aquí este señor. Sí. Vale, únete aquí. Vale, vale, vale. Vamos a ponerle Escrimista Difícil de golpear Y Otro difícil de golpear que, que, que aguante, este hombre que aguante Y vamos a hacer que reclute Vamos a ser listos Es que mira, en un turno Vale, vamos a reclutar lanzavirotes uh, O quiero sacar dragones Y ya está mm, Me da la nariz que vamos a querer sacar dragones Y ya está ¿eh? Un dragón estelar no hemos sacado aún Vamos a sacar un dragón estelar con este hombre. Y ya, con es bueno. Vale, y una de estas. Y ahora, cuando bajemos con este, esperemos tener una pool lo suficientemente grande de dragones. O sea, vamos a bajar con todo. Este señor se va a quedar ya aquí, defendiendo o Numas o Kemri. Y, y vamos a bajar con este la señor a, a apoyar aquí en Casabar. Pero sin duda. A ver si aguantamos pues, el Lleno de los Colmillos y en Antoch. Y tenemos aquí más o menos una línea de defensa decente para protegernos. Y ya con, con eso, con eso yo creo que estos cuatro ejércitos tenemos la suficiente potencia como para pararlos. Porque son solo esos tres ejércitos. Yo creo que sí que podemos defendernos bastante bien. Además, tiene que venir Imrik desde el sur. No sé si pararnos aquí en la Torre de las Estrellas y saquear. No sé si... Aquí la Torre Dorada, entrar a saquear, no lo sé, probablemente pasemos de largo la Torre Dorada, no quiero, no quiero juntarme con esa gente. Bueno, veremos cómo está la cosa. Dicho lo dicho y hecho lo hecho, nos despedimos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta nuestra campaña, que ya nos queda poquito, estamos en los últimos 20 turnos, veremos qué tal será. Así que nada, lo de siempre, seguidnos en Twitter los dos, tanto a aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo.